El director de seguridad pública de Acatlán, Héctor García Álvarez y su esposa fueron asesinados por un grupo armado en la localidad de Inopilco, en el municipio de Piaxla, cerca de la medianoche del jueves 21 de abril. Confirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta. He en contacto ya con el presidente municipal Arturo Cajica y, bueno, mis condolencias a los familiares de el director de Seguridad Pública, un poblano de la Sierra Norte, casado con una eh, mujer oriunda de Acatlán de Osorio, y, y bueno, los niños que se les está atendiendo, sus hijitos también que fueron eh, presa de estos, de estos disparos. Este, mis condolencias al gobierno municipal de Acatlán de Osorio y a toda la población, nos vamos a hacer cargo de que este asesinato no quede impune y de que podamos ir a limpiar lo que, la basura que hay que limpiar de Acatlán de Sur. Ante los hechos, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que habrá una limpia en el municipio de Acatlán, perteneciente de la región de la Mixteca, debido a que ahí se alojan grupos delincuenciales de Morelos, Oaxaca y Guerrero. Aseguró que ya se cuenta con varios elementos para avanzar con las investigaciones y afirmó que pronto será esclarecido el caso.